Hola, hola. Te doy la más cordial bienvenida a este programa donde tenemos una súper invitada especial, la health coach, comunicóloga, eh, eh, especialista en deportes extremos, maestra de yoga, Ingrid Sabas. Y donde el día de hoy vamos a estar viendo Enfrenta el miedo y hazlo de todas maneras. A veces el miedo nos puede paralizar y no nos puede... Eh, no nos permite llevar nuestra vida como realmente la queremos vivir, y, eh, y no queremos que este miedo nos obstaculice de esta manera. Y para eso tenemos esta súper, súper invitada, Ingrid Sabás, también es consultora y comunicadora en semiología de la vida cotidiana y algunas otras cosas que nos estará platicando. Bienvenida, Ingrid, qué gusto. Ven, ¡Hola! Pues, ¿no? Hola, hola, mi queridísimo amigo y colega, Ricardo, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, ¿y tú qué tal? Muchas gracias por estar aquí en el no, programa. No, al contrario, gracias por invitarme, yo feliz de estar en tu programa siempre a la vanguardia en conciencia, desarrollo de conciencia para que vivamos una vida plena. Perfecto, perfecto, qué bien, qué bien, qué bien. Y les estaba platicando a la audiencia que eres comunicóloga, maestra de yoga, health coach, consultora y comunicadora en simbología de la vida cotidiana, experta en deportes extremos. que <risa> eres eh, perfecta para, para este, este tema de enfrenta y hazlo, porque muchas veces el, el miedo nos paraliza y no nos deja... Eh, pues hacer lo que, lo que queremos hacer o lo que nos convendría hacer ¿no? Así es, este tema tan interesante que, que bueno sobre todo ahorita en la experiencia que estamos viviendo en, en esta época actual, creo que a veces pues, nos hemos dejado llevar muchísimo por el miedo, dicen que, que lo más contagioso es el miedo yo quiero pensar que lo más contagioso es el amor porque además es la frecuencia más alta entonces eh, pues sí, hay que hay que conocer a lo que le tenemos miedo, ¿sabes? Eh, yo creo que a lo que más miedo le tenemos siempre es a lo desconocido. Entonces, cuando tienes miedo de algo, pues, a ver, un poquito investigar de qué se trata, cómo funciona, por qué es. E inmediatamente después, hacerlo, enfrentarlo. Es la única forma, ¿no? Decía hace ratito en, en el live de la invitación que la frase, la acción vence a miedo, me encanta, me encanta. Este, ay, es que se me, se me apaga y se me apaga el, este, el live aquí en, en Insta, pero bueno. Pues se escucha bien, ¿eh? Se escucha bien. ¿Sí? Ok. Sí. Entonces es que le voy a tener que estar ahí apretando, si no, no, no te, no te veo. Okay, okay. Entonces, eh, pues está este miedo que, que a veces es más psicológico, ¿no? Que otra cosa. Existen los miedos sanos, que llamamos en semiología, y los patológicos. Eh, el miedo es una emoción, definitivamente. Eh, ay, me fui, ¿verdad? De la imagen. Ya te escuchamos. Ay, no sé miedo. cómo hacerle para, no sé cómo hacerle para que no se apague, este. Mm. Si, no me, si no me, puedes ver en la computadora. Pero se va el sonido, ¿no? No creo. No. no, ¿No? Creo. Bueno, Ok. Que por, cierto, es, ajá, que por cierto, estamos aquí en, eh, estamos proyectando en, en Facebook, en YouTube, la información de, de, de Ingrid Zavaz, de Sabas Health, eh, el, el número también, pues si estás en Instagram, lo puedes ver directamente aquí desde, desde su cuenta, que es arroba sabaz Health, arroba Ingrid Zavaz, y el teléfono 55 13 59 65 20. Porque además eh, vas a dar un retiro. Un retiro eh, muy bonito, muy interesante. Me mandaste las fotos de tu, de tu retiro anterior y me encantó. Me sí, encantó. viene próximamente este retiro. Donde, Cuéntanos. Donde incluso vamos a hablar mucho de este tema, fíjate, del miedo. Eh, es un retiro en el cual el tema principal es la conciencia, que yo le, le pongo en una de las pláticas que doy, ¿no? Conciencia es igual a amor, es igual a libertad. Porque mientras no tengamos libertad, no podemos elegir. No podemos elegir de qué lado estar, si del amor o del miedo. Entonces, eh, para poder ele elegir, tenemos que liberarnos principalmente de nuestros condicionamientos, de nuestras creencias, de nuestros puntos de vista, que a veces ni siquiera son nuestros. Nos vamos heredando, ¿no? Se nos van introyectando por medio de pues, las tres fuentes de información: la familia, desde que nacemos, después confirmamos todos esos condicionamientos en la escuela, y después, bueno, la sociedad pareciera que, que nos quiere también condicionar con ciertos eh, parámetros, ciertos paradigmas, etcétera, ¿no? Entonces, eh, en este retiro, pues tratamos como mucho de. Eh, de bajarnos un poquito al cuerpo, a sentir, a las emociones, que ahorita estamos totalmente desconectados, estamos como fragmentados, ¿no? Y estamos viviendo eh, todas nuestras realidades de la mente, toda nuestra energía está en la mente, en la mente, en la mente. Y, entonces, nos desconectamos, ¿no? Justo del corazón, que es tan importante. Por eso, eh, en el retiro, en la invitación puse, ¿no? Conectar nuevamente, o reconectar más bien, porque ahí está. Eh, cerebro-corazón, ¿no? Y, y las emociones, eh, sentirlas, pero sentirlas en el cuerpo también, eh, que sean las sensaciones. Y es la única forma como de, de bajarnos un poquito de la mente. Entonces, hacemos muchos ejercicios que he diseñado con muchísimo cariño de mindfulness, en donde no hay opción, ¿eh? No hay opción. Y los que ya han ido a los retiros, bueno, les pueden decir eh, no hay forma de que se vayan, porque yo les decía, ay, ay, ay, no me dejen aquí su cuerpo y se van no sé a dónde, eh? En la mente. O sea, los quiero aquí presentes, nivel de presencia, el mejor regalo que les podemos dar a los demás cuando, cuando estamos con ellos, ¿no? Entonces, todos estos ejercicios, pues justo están diseñados para estar aquí, estar aquí, o sea, sentir toda nuestra atención en el momento presente, ya verán, porque no, le, no les queda de otra en ese retiro. Muy bien, pues aquí está la, la información para, para el retiro, en, en Instagram la pueden encontrar, y este y, y, y también aquí lo estamos proyectando en Facebook y en, y en YouTube, eh, con el teléfono para más informes, que va a ser del 25 al 27 de marzo en Tepoztlán, y se llama Metamorfosis. Metamorfosis. metamorfosis. Qué, qué bonita, qué bonita, eh, qué bonito concepto, qué bonita palabra. Muy bien. Pues es justo, es? ¿no? Esa transformación. Queremos transformar al mundo, no hay de otra. Hay que transformarnos a nosotros mismos. Y entonces el mundo de verdad se va a transformar. Así es. Por así ahí está. se empieza. Al final es, estaremos dando un poquito más información de, de, sobre, de, de este de este retiro, de que ojalá pueda ir, caray. Tengo que sí. checar a ver si voy a estar en México o si voy a estar La en... España, inglés. sí. sí. Ojalá si lo alcances. En México, me encantaría ir. Sí, no, ojalá. Encantaría ir. Y eh, también les comparto que yo voy a estar dando un taller nuevo, un nuevo taller, conquista tus miedos y vive tu vida con plenitud. El martes primero de febrero, este es un taller, una clase gratuita y que te puedes eh, registrar en mi página, ricardodelerran.com vamos a poner el enlace en, la, eh, en mi bio también, si no es ricardodelerranconh.com eh, a las 11 de la mañana o a la 1 y vamos a estar ahí explorando qué son los miedos y cómo poder darles la vuelta, cómo poder conquistarlos para que no seamos unos esclavos del miedo sino que realmente podamos eh, manejarlos y que seamos nosotros quienes manejemos al miedo y no el miedo eh, quien nos maneje a nosotros. Entonces vamos a estar hablando sobre eso, más información al final de, eh, de, de este programa también. Y, eh, y cuéntanos tú cuando nos estás escuchando... ¿Cuáles son los miedos que a veces te detienen a hacer las cosas? ¿Cuáles son los miedos que dices... ...ay, es que me gustaría buscar otro trabajo... ...pero uh, como que no sé bien... ...o tal vez... ...oye, quiero iniciar una relación... ...pero uh, me, da, me da como cosa... ¿no? Este, ...decimos en simbología que a veces tenemos... ...el síndrome del perro apaleado... ...que eh. es cuando, cuando... ...de repente quiero, quiero una nueva relación... ...pero Uy, me he sentido apaleado... ...por las relaciones anteriores... ...entonces me da miedo iniciar una nueva relación... Me da miedo marcar un límite. ¿Cuál, ¿Cuáles son tus miedos? Que nos cuenten un poquito si nos estás escuchando en, en Instagram o en, o en Facebook o en YouTube. Y, y, y para, para comentar. Ya tenemos Cuéntenos. varias personas aquí, aquí conectadas. Yoli me dice, hola Rich, aquí puntuales para ver este interesante tema. Saludos. Yoli siempre tan, tan apuntada aquí para escucharlo. Bienvenida, qué gusto. Luz María, me interesa mucho el retiro. Perfecto, vamos a dar más información al final del programa y, eh, y, y también en los datos de, de Ingrid viene ahí el, el post en Instagram con más información. Entonces te leemos, ponnos en los comentarios cuáles son los, los miedos que, que, que más te interesa a ti conquistar, enfrentarlos y hacerlo a pesar del miedo y, y nosotros te iremos contando. También nuestras experiencias de miedo al respecto. Ingrid tiene unas muy interesantes que nos va a, a, a compartir. ¿verdad? Sí, mira, justo aquí están viendo eh, que uno de los más grandes miedos a lo desconocido. Patricia Vázquez dice, justo lo que, lo que comentábamos, ¿no? O sea, le tememos a lo que no conocemos y también por eso no hacemos las cosas diferentes y por lo cual no obtenemos resultados diferentes. Entonces estamos atrapados con los mismos patrones, con los mismos patrones y repetimos, repetimos, repetimos. En semiología decimos eh, que el que no repara, repite. Entonces, eh, ¿qué se necesita para reparar? En primera, identificar el miedo. ¿Cuál es nuestro mayor miedo? Que puede ser muy diferente ¿eh? y, y no, es, eh, no es medible en el sentido de, o sea, para ti algo que es tu mayor miedo y que de verdad, o sea, te cuesta mucho trabajo, o sea, a lo mejor para mí digo, ay, a eso le tienes miedo. Y ahí también está un poquito la empatía, ¿no? No somos empáticos. Eh, hoy en día a los seres humanos nos falta un poquito ponernos en el zapato del otro porque somos buenísimos para juzgar, pero. Eh, al contrario, o sea, hay que, hay que ponernos literal, literal en el zapato del otro. Hacemos un ejercicio, de hecho, en el retiro muy bonito, donde cuando les digo literal, <risa> digo, no es que le quiten el zapato y a ver si me queda, ¿no? Como la cenicienta. Si <risa> Pero sí es, a ver, voy hasta tu perspectiva y ok, entonces desde este punto tienes razón, sí se ven así las cosas. Entonces nos falta eh, eso hoy en día un poquito, ¿no? La empatía. Entonces, eh, esto que dicen de, de lo desconocido, pues voy y conozco, voy y aprendo, voy y, y me meto a hacerlo, ¿no? Para, para saber, para conocer y después hasta, ok, no era tanto como yo pensaba. Y hay miedos, eh, lo decía anteriormente, sanos, eh, naturales, me gustaría llamarlos más, y patológicos. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, los naturales es una emoción, el miedo es una emoción en la cual reaccionamos. Tenemos eh, el sistema endocrino, muy importante, todas estas glándulas que segregan o secretan eh, distintas hormonas que nos hacen entrar dependiendo, ¿no? En este caso, el miedo, pues bueno, las suprarrenales, ¡bum! Nos dan un shock de adrenalina, de cortisol, que son los que nos, eh, las sustancias que nos hacen reaccionar realmente ante algún peligro. Pero esto sí es un peligro real. Entonces, eh, pues a nuestros músculos se inyecta inmediatamente azúcar para tener esa energía y podernos salvar, ¿sabes? Pero ¿qué pasa cuando esa emoción o ese miedo ya pasó por lo psicológico? Ya pasó por el cerebro. Ya, entonces los pensamientos, híjole, esos sí son a veces nuestros peores enemigos, ¿no? La mente que ahí está. Ni, ni, ni, ni, ni, ni. Entonces, ahí es cuando llamamos que los miedos son psicológicos. Y muchas veces eh, tenemos un miedo ya ahí anidado y le vamos dando fuerza. Es lo peor de todo, que como no lo reconocemos, como no lo hemos trabajado conscientemente, ni siquiera sabemos que está ahí, lo vamos alimentando sin querer, sin darnos cuenta. Y entonces ese miedo va creciendo, va creciendo, va creciendo. Y, y les decía, ¿no? O sea, puede ser miedo a lo que sea. Por ejemplo, a mí me daba mucho miedo saltar de un avión. Yo me veía volando allá en mi mente y decía, sí, quiero volar, quiero volar. Desde chiquita yo quería volar. Entonces decía, yo quiero volar, pero el hecho de saltar, o sea, era como, imagínate, saltar al vacío de 13.000 mil pies de altura. Yo decía, no, no, no, no. Pero al, al mismo tiempo quería volar, ¿no? Entonces era así como, ay, bueno pues la acción vence al miedo. Tuve que hacerlo para, para superarlo, para enfrentarlo, ¿no? Y me acuerdo perfecto que, que a la hora de, de saltar, todavía mi mente quería gobernar y, y un instante antes de acercarme a la puerta, le dije a uno de mis coaches, no siento las piernas, ¿no? Así como, ¿cómo voy a aterrizar? O sea, no me regreso del avión, o sea, no siento las piernas, no voy a saltar. Pero bueno, ellos tan expertos, inmediatamente me dijo, es normal, hermoso, es normal, vente, vente, ¡Uno, dos, tres, para afuera! Casi te empujan ahí. Sí. Cuando me di cuenta, ya está volando, ¿no? Bueno, ahí obviamente en tu sentido de supervivencia, y entonces que seguía y ver el altímetro y ver y, y, este, y decirles a mis coaches que estoy bien, y bueno, la posición, y a ver dónde está el piloto para abrir el paracaídas, y entonces, bueno, ya, como que el miedo se, se queda por ahí no sé dónde, ¿no? Y, y además es una fuerza muy importante, muy grande, que no es eh, quitar el miedo, o que ya no exista, o a ver de qué forma lo erradico. Es de una forma inteligente tomar esa fuerza del miedo e integrarla a lo que estoy haciendo, a mi ser. Eh, el miedo que pues, se relaciona mucho con el ego, eh, una vez escuché que decían, cuando quieres destruir al ego es el ego no cuando hablas de quiero destruir a mi ego es el ego el que está hablando pues sí solo el ego quiere quiere destruir a mí me gusta decir no queremos agarrar a golpes al, al ego al imaginario queremos agarrarlo a amorazos ay qué a, bonito a darle darle tanto amor hasta que se vaya disolviendo exactamente y, y esa esa cultura deberíamos tener darle amor al miedo fíjate qué bonito hay que darle amor al miedo. Sí, ¿no? que El finalmente la... es está la, la ausencia de miedo. Y, y me encanta este énfasis que haces, que hacemos en este programa, y, y este énfasis que haces de que a veces la gente cree que, no, es que cuando, cuando ya no tengo miedo, entonces lo voy a hacer. Pero pues si sigo con miedo toda la vida, nunca lo voy a hacer. Y, y lo que estás diciendo de la acción, ¿cómo dices? ¿La acción vence al miedo? ¿Cómo dijiste? Es mi frase desde hace años, años, y que... Te juro, me la he aplicado a lo largo de mi vida y, y me ha funcionado. Cuando tengo más miedo de hacer algo, voy y lo hago, ya. No me pongo a pensarlo porque sé que la mente y el ego, que son súper amigos y que les encanta ahí estar juntos y hacer de las suyas. Entonces, no, no me espero, no me espero a pensarlo. Voy y lo hago. Entre menos lo piense, mejor, porque ya me la sé. La acción vence al miedo. Entonces, no, es la mejor es, forma es, de, es. de enfrentarlo. Eso me encanta, ¿no? Porque hay algo que a veces es un, un error de pensamiento que es el razonamiento emocional, que es que si me da miedo es porque no lo debo de hacer, porque es peligroso. Pero a veces es no, a veces es como, toma el miedo de la mano y dile, vamos, sí podemos, vamos, ¿no? Y, y lánzate y, y realmente hazlo. Yo me acuerdo que muchas veces, eh, eh, por ejemplo, ciertos miedos de... Desde hablar en público hasta, hasta dar un taller. Una vez me, di, me dijeron hace muchos años, oye, este, ¿puedes dar un taller a 500 maestros? Y yo, ¿cuántos? <risa> <risa> ¿Maestros? ¿500? ¿Eh? Así como, como 5 por 100, Y entonces me imaginé así... <risa> Y, y sentí el miedo y dije, no, no, no, ¿cómo crees? Porque entonces, y la y la voz, y entonces, si los pierdes, y de repente, ah, ¿no? Y el miedo que es especialista en, en imaginarse cosas así, ¿no? Y entonces, es, es no, y así me imaginé, ya no te escuchan, te van a, eh, te van a aventar jitomatazos y cebollazos, y este, y entonces, el miedo que decía, no, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, ¿no? Eh, eh, es como casi, casi, casi como pe peligraría tu vida si lo haces, te van a linchar si no les gusta, ¿no? Y es como, no, no es cierto, no es un miedo sano, es un miedo patológico, no viene al caso, y, y tomo mi miedo de la mano y digo, claro, claro que sí. Luego, hasta a mí me sorprendo de, de, de me invitan a este tipo de cosas y, claro, claro que sí, y tomar al miedo de la mano, y muchas veces, como tú dices, ya a la hora de estar allá arriba y haciéndolo, entonces se reduce el miedo. Se reduce el miedo y sobre todo si ya te enfocas en, las, en, en, en la actividad en sí y no en qué va a pasar, y qué van a pasar, y qué van a decir, ¿no? Entonces llegas, lo haces, te avientas, y, y en ese sentido muchas veces la, la acción vence al miedo. Exacto. Qué bonito se oye, ¿no? Sí, me encanta. Me encanta esa... Esa visión. Qué esa bonita visión. frase. Y como dices, ajá, ajá. Eh, hay miedos, eh, no, no es precisamente saltar de un avión, ¿no? Aunque la mayoría de la gente le, le tenemos miedo a eso, eh, hay quienes lo disfrutan, ¿eh? Hay, yo cuando tomé mi AFF, que es el curso para hacerte paracaidista, eh, pues todos mis amigos, ¿no? Y mis compañeros del grupo, había unos que los disfrutaban, que les emocionaba. O sea, a lo mejor el nervio natural, obvio, ¿no? De que pues algo pudiera complicarse, cómo resolverlo, actuar rápido, etcétera. Pero nunca sintieron realmente miedo, ¿no? Y yo decía, ¿cómo? Pueden saltar así, tan fácil, sin sentir miedo, ¿no? Pero qué tal que a lo mejor esa misma persona, su más grande miedo es entregarse a una relación, entregarse al amor. Y tú dices, ah, caray, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Al final es eso, al final es el miedo y es cómo eh, superarlo, cómo enfrentarlo, cómo vencerlo, cómo trascenderlo. Me, me encanta esa palabra. Entonces, cada quien tiene su más grande miedo, ¿no? Y, o puede ser, tal vez, eh, renunciar a un trabajo después de 20 años de estar en, en la misma empresa y decir, no, no. ¿Cómo? ¿Cómo lo? No, no puedo renunciar, pero ya, ya se cerró el ciclo, ya la vida te está mandando muchos mensajes de que terminó, de que es momento de cambiar, de transformarte, una oportunidad para crecer, para desarrollarte. No, no, no, pero cómo? ¿Qué miedo? Y, y volvemos a este miedo de lo desconocido, ¿no? De de lo diferente, de estamos acostumbrados a lo mismo, a lo mismo, a seguir la misma rutina, el mismo patrón, y durante tantos años, ¿cómo? ¿Cómo voy a dar? Ahora sí que el salto, ¿no? Y es lo que yo les pregunto luego en el retiro cuando eh, me encanta hacer la analogía de, del paracaidismo con la vida, y es lo que yo les pregunto, ¿cuál es tu salto? O sea, ¿cuál es ese gran miedo que quieres ya saltar y vencerlo? Y al momento de la acción, lo más importante es eh, usar un poquito ahí sí la mente racional, que no nos eh, dejemos llevar por la emoción porque entonces es cuando viene el bloqueo y entonces es cuando no hago nada y no pienso, entonces me bloqueo y me quedo así, tal cual. Y me pasó una vez, ¿eh? me pasó, digo, fueron los primeros saltos, afortunadamente uh -huh. todavía iba con mis coaches, pero sí. me pasó algo súper extraño. Yo estaba viendo mi altímetro, que es lo más importante cuando saltas, ver siempre okay. a, qué, a qué altura estás, a qué altura tienes que abrir, a qué altura todo esto, ¿no? Y me le quedé viendo y lo estaba viendo, pero no lo estaba viendo. En ese momento, eh, pues claro, pasó una nube, me puse súper nerviosa, dije, ¿cómo voy a ver? Luego, ¿dónde está la pista? Si hay nubes. Eh, entonces, eh, me puse, me bloqueé en ese momento. ¿no? Hasta que uno de los coaches me sacudió, se dio cuenta, ¿no? Ellos, te digo, tan expertos. Entonces, se dio cuenta, dijo, esta no está viendo, o sea, está viendo pero no está viendo. Y me sacudió, y entonces ya eh, abrí paracaídas, ¿no? Te digo, afortunadamente fue estando con ellos. Y digo, no te dejan solas y ves que, que no puedes todavía, ¿no? Los claro. saltos. Entonces, eh, para no llegar a ese punto en donde te bloqueas, cuando ves a saltar, hay una cosa que yo digo, Número uno, bueno, la acción vence al miedo, ir y hacerlo. Y número dos, en el momento en que lo estás haciendo, determinación. Porque si dudas, ya valiste. ¿eh? <risa> sigue aventándote, ¿no? Es como, aviéntate, pero ya que estás ahí, sigue aventándote y sigue, y sigue aventándote, ¿no? Y hazlo sí. con determinación. No dudes, no dudes, porque si dudas, entonces ni saltas ni no saltas y te casas la mitad y entonces, bueno, se va complicando. Así es, así es. Y es interesante eso porque a veces en el, el sistema del miedo, ¿no? El, el sistema del cuerpo, el cuerpo pues tiene un sistema de miedo para la sobrevivencia y que se activa el, el, la parálisis, que es como, a ver, no te muevas, no hagas nada. A mí me encanta la, la película de la, la era del hielo, o la, la edad del hielo, y donde salen unas, creo que son unas arigüeyas, y que van corriendo las arigüeyas, y pasa un águila, y entonces dicen, ay, viene el, el águila o algo así, oh, nos hacemos los muertos, y pum, y se hacen los muertos. Y, y hay un mamut con ellos, la mamut que se cree sarigüeya, y entonces ella también, ah, no, no, viene un águila, y se hace la muerta. <risa> Ese es muchas veces nuestro... ...nuestra reacción del miedo es como... ...me bloqueo, no hago nada, me paralizo... Me, me, me paralizo ...y entonces eh, de, de esa manera creo que me voy a salvar... ...pero no, somos más bien como el mamut... ...que, que hacernos los muertos... ...y sobre todo frente a un águila, pues no, no viene al caso... ...sino al revés, enfrentar el, el águila... ...enfrentar aquello que, que es el miedo... ...y realmente dar la vuelta, porque si no mucha gente... ...como decías hace rato... Deja que el miedo crezca y crezca y crezca y crezca, sin darse cuenta, lo va alimentando y pueden llegar a vivir vidas súper restringidas, súper restringidas, donde van eh, dejando de hacer cosas nuevas, van quedándose en el mismo trabajo, eh, sin buscar otros tipos de trabajos, como, como decía, sin buscar nuevas amistades, sin buscar nuevas experiencias, porque no, no vaya a ser que ese, ese mundo peligroso allá afuera me vaya me vaya a comer y, y se pueden vivir vidas bien, bien reducidas, y, y, y porque se vuelve un, un ciclo vicioso y cada vez te da más miedo más cosas si dejas que se alimenta y que siga, y que siga creciendo. Por eso, pues, vencer al miedo y, y aventarse a lo, a lo inteligente, ¿no? Como tú dices, pues las cosas que, que sabemos que pues, no te va a pasar nada con toda la precaución, el, el paracaídas... Este, no te va a pasar nada si con inteligencia cierras el ciclo de tu trabajo, no te va a pasar nada si con inteligencia Exacto. inicias una relación o pones un límite o terminas una relación. Exactamente, sí. que, que son los miedos psicológicos, ¿no? Porque, bueno, los naturales, eh, pues si te sale el, el lobo feroz, <risa> corre, ¿no? <risa> Ahí sí corre, ante el peligro real. Eh, corre, ¿no? O sea, ve por tu vida y con determinación, y vas. Pero todos estos miedos eh, que llamamos psicológicos aquí en Semiología, eh, pues sí, definitivamente es, a ver, ya no está funcionando esto, eh, como decíamos ahorita fuera del aire, ¿no? Me encanta que... Miedo a, a que se quede esa, esa pareja este, que tanto quieres, ¿no? O sea, miedo a que se vaya... O miedo a que se quede, ¿no? Me dio mucha risa porque sí es cierto, y volvemos al tema, ¿no? O sea, cada quien tiene sus, sus temas eh, tan particulares y tan diferentes, eh, para lo que muchos el miedo es que me dejen solo, no, no, que no se vaya, que no se vaya, para otros es que se quede, ¿no? O miedo al compromiso. ¿No? yo estoy acostumbrado acostumbrada siempre a que se van se van se van y todo desde lejos y en el momento en que alguien se quiere quedar no y, y por ahí me suena un poco ay, ese miedo al compromiso de, una, la prima de una el, amiga. El, sí sí sí sí la prima y la amiga de la amiga de la amiga además nada cercano nada cercano no este miedo a, al compromiso al, al, a, a veces como que sentimos de que nos van a quitar la libertad o, o algo así, ¿no? Cuando justo la libertad es compromiso. Si no me comprometo conmigo misma, conmigo mismo, o sea, no hay realmente libertad. Entonces, pues cada quien, cada quien le tiene miedo, a cada quien tiene sus miedos, ¿no? O sea, sí, y, y qué, qué importante esto que dices de, de saber, pues, finalmente, ¿cuáles son mis miedos? ¿Cuáles son tus miedos? ¿cuáles son esas cosas a las que, le, a las que les tienen miedo? Porque te garantizo algo, tienes miedos. Eso, si, er, si eres ser humano y no eres un iluminado, el Dalai Lama tal vez no tenga miedos, tienes miedos. Y, y, y los sanos van a ser la minoría de los miedos. Y los, y los patológicos o psicológicos, eh, o como les llamemos, van a ser la gran mayoría de los... De, de esos miedos. Pero hay miedos manifiestos, conscientes, que yo me doy cuenta, pero la mayor parte de nuestros miedos son inconscientes. No me doy cuenta que tengo el miedo hasta que me propongo hacerlo. Entonces ya surge el miedo. Y a veces nos, nos contamos historias y decimos, bueno, no, no es que sea miedo. Lo que pasa es que realmente no quiero una relación porque yo no soy para las relaciones, ¿no? O, o a mí al revés, ¿no? A mí lo que me lo que me suele suceder, no, no tengo problemas para iniciar una relación y comprometerme, lo que me, lo que me ha costado trabajo históricamente es marcar límites en una relación claro. y marcar el límite final, ¿no? Y terminar una relación, porque entonces me, me solía entrar el miedo de ¡Eh! Pero es que si marco un límite, entonces me van a rechazar, me van a dejar de querer, me van a armar un pancho, me van a no sé qué, ¿no? Y es el miedo a, la, a no ser aceptado, el miedo al rechazo, eh, el miedo a sentirme fracasado porque no puedo mantener una relación. Y, este, y, y, y entonces, ¿cuáles son tus miedos? Fíjate, aquí podemos ver eso, ¿no? En, en las relaciones, ¿cuáles son tus miedos? Tú que nos estás escuchando, reflexiónalo y compártelo en los comentarios. Eres más de el miedo a comprometerte y a iniciar una relación, o eres más de el miedo a, a, a marcar límites y a, y a que termine. A que te dejen, a arruinar, ¿no? A, a, que, a que te dejen, ajá, a que te abandonen. Como abandonen, es. exactamente. Y creo que... La, la gente se puede ir, pero nadie te puede abandonar. Exactamente. Y creo que esto que dices es fundamental, el miedo al abandono, porque... Además, eh, contabas desde chiquitos, o sea, lo tenemos Si no, no eres ser humano, ¿no? Y, y pasa que en el momento en que naces, eh, pues después de, de venir del vientre de tu madre donde todo es placer, este universo de placer donde no necesitas hacer nada y todo te llega en abundancia y, y todo es paz y plenitud, de repente, pues bueno, y, eh, llegas a la tercera dimensión en el momento en el que naces y pues es un abandono, un abandono de, del... Universo del placer a ¡fuh! esta tercera dimensión en donde pues está la dualidad. Entonces naces y automáticamente tu conciencia se cinde, tu conciencia se separa. Por eso es que vamos creciendo con esa idea de la separación que, que pues es una ilusión, ¿no? Entonces, eh, al momento de que se separa, pues se crea el ego y el ser, el día, la noche, blanco, negro, todo, ¿no? Y la ahí realidad. vamos... Ahí vamos obedeciendo, ahí vamos obedeciendo al ego y nos acostumbramos, sí, es el que nos salvó la vida cuando ingresamos a este plano terrenal, nos salvó porque nos dijo, este, ya esto es otra cosa, pues llora, llora, ¿no? Y ya lloramos. Y luego, este, respira, respira, ¿no? Vas naciendo y respira, sí, respiro, respiro. Y luego, este, hay que alimentarse, hay que alimentarse, pues mamá, llora, llora, haz algo, ¿no? Y entonces crecemos y así nos vamos acostumbrando a obedecer al ego. Y entonces llegamos a las relaciones, esto que dices, ¿no? Y terminamos una relación. Y entonces, ¿qué nos dice luego No, no, no le hables. No, no, que te busque él, que te busque ella. No, no, no, tú no. O sea, y ahí vamos y lo estamos haciendo cuando... Eso no es amor, eso es miedo, ¿no? Eh, la famosa ley del hielo, el ignorar, no es más que miedo. Detrás de todo eso estamos, bueno, temblando de miedo. ¿A qué? a ese primer miedo del abandono y siempre regresamos, ¿no? La, la huella de abandono ahí va a estar hasta que nos hagamos responsables, responsables de nuestro propio ser y la resolvamos, la trascendamos. Sí, eso... es la... sí, sí, sí paradójico de, de los miedos, ¿no? O sea, nacemos con este miedo a la muerte, que es, digamos, que en la medida en que este miedo pues, nos hace llorar para que nos alimenten de bebés, que nos hace este, pues tener cuidados y precauciones y no acercarme al perro cuando yo estoy chiquito y un, un perro apte que me puede comer, me puede morder. Son, son miedos sanos los que me ayudan a proteger mi vida, los que me ayudan a, a, a proteger mi salud, ¿no? Eh, pero después eso se va deformando en una serie de miedos, de que, ¿cómo llego al miedo? ¿Cómo conecto el, el, el que me deje una persona que, que me abandone, que me termine una relación? ¿Cómo lo conecto al miedo a la muerte? O sea, pues si no me voy a morir, evidentemente, pues si lo pienso conscientemente, no me voy a morir, pero a veces surge este miedo al abandono, ¿no? que es el, el miedo a, si el otro no está, entonces es porque no me quiere, entonces es porque yo no soy digno de ser querido, porque entonces es que yo no soy importante, porque entonces es que no soy significativo, y entonces es que no no valgo, y entonces no merezco ser visto, entonces es como la muerte psicológica. Pero Exacto. simplemente hay malentendidos que hemos absorbido de, de nuestro entorno y de las telenovelas y de Hollywood, Hollywood Amazon, claro ideas extrañas, y que a mí me encanta poner eso, la gran ma, la mayor parte de tus miedos son malentendidos que cuando tú los enfrentas, y una forma es como dices, ¿no? lo haces y entonces te das cuenta, oye, pues sí, no pasó nada, ¿no? mira, marqué este límite, y, y pues sí, no le gustó al otro, y me dijo, y lo que sea pues no pasa nada, oye, terminé esta relación, no pasa nada grave las ideas, este catastróficas que estaba generando el miedo y, y es una forma muy útil por eso el, el, el, la confrontación del miedo, para que el cerebro entienda, no pasa nada estoy a salvo, siempre he estado a salvo en ese sentido y, y, y, y el verlo y el voltear a ver el, el fantasma del miedo me permite darme cuenta que es un fantasma una ilusión que no existe y que le jalo la sábana a ese miedo cuando me aviento, lo veo a los ojos y veo que es simplemente mi espejo reflejando reflejándome a mí mismo. Digo, ah, mira, pues si sí, sí, sí, no espanto, si sí, realmente no espanto, ¿por qué tenerme miedo? Claro, totalmente. Eh, y esto que, que mencionas de que todos son espejos, no sé si, si se han dado cuenta que cuando tenemos un miedo en particular, pareciera... Que, bueno, todos nos quieren mostrar ese miedo, ¿no? Y entonces aparece esa situación en todos lados. Pues claro, cuando nosotros queremos ya trascender un miedo eh, y lo pedimos al universo, no es de que con una varita mágica nos va a decir, ok, miedo a trascendido, miedo vencido. No, no, no. Te ponen las experiencias, las situaciones... Que, que a veces nosotros decimos mala o bueno, cuando no existe ni lo bueno ni lo malo, solo es. Pero pareciera que la vida te pone esos temas, esas experiencias, para que justo tú enfrentes, para que justo tú trabajes. Y si no va, va subiendo, ¿eh? va subiendo. Si no somos conscientes en ese momento y volvemos a repetir lo mismo y no apuntamos y salimos huyendo, bueno, se nos va a volver a repetir. Por eso lo que decíamos al principio, el que no repara, repite. Entonces yo tengo una receta muy buena que doy en los retiros eh, para vencer el miedo. Y no se las voy a dar aquí. ¡Ah! Okay, okay. Vayan okay. al retiro si la quieren. Es muy fácil. La ¿Eh? receta. Vale. Les digo, es receta de cocina. Ah, porque además, eh, bueno, estudié gastronomía, aunque me, me dedique un poquito más hacia, para graduarme, hice una investigación que se llama... Eh, cocinar y comer en conciencia. Y entonces yo vi este pues, pequeño hueco que había en la gastronomía, en donde sí te enseñan a hacer platillos de todo el mundo y unas combinaciones que dices, ok, pues sabe rico, se ve bonito, pero qué tanto me nutre, qué tanto eh, puedo digerirlo o ayuda a mi sistema digestivo o qué tanto no, etcétera no Entonces, eh, cuando acabé la carrera, pues decidí meterme más a lo que era nutrición, a lo que era Ayurveda. Y investigué sobre trofología, que ahora me encanta, que es la combinación adecuada, la combinación química de los alimentos, adecuada para nuestra digestión del ser humano, ¿no, obviamente? Entonces, eh, me empecé a meter en todos esos rollos. Eh, eh, también de Ecochefs empecé a conocer un poquito, ya sabes, comercio justo, local, todos los eh, ingredientes de la eh, de la estación en la que estamos, ¿no?, eh, para que las frutas todo esté fresco, las verduras, etcétera, etcétera. Entonces me metí en todo este rollo y... ¿y ¿qué iba a decir? <ríe> Ay, es que amo y me apasiona eh, todo lo que es eh, conciencia, alimentación de alta frecuencia y todo lo que tiene que ver también para darnos energía, ¿no? O sea, y, y estar como siempre dispuestos en la vida. Eh, entonces, eh, ¿por qué dije esto de la um, gastronomía? ¿Por qué salió? <risas> Ayúdame, Rich. Porque, porque no sé, pero pues ahorita ahorita ¡Ah! nos aportamos. ¡Ah! Estamos nos muy vamos. atentos, estamos muy atentos ahorita aquí nos, al nos, nos conversando. Vamos dice por ahí, este Finalmente. Carla. Ah. Ajá. El otro día me estaban diciendo, me estaba diciendo una, una amiga. Oye, me encanta todo lo que haces, la energía que tienes, este, ¿no? las actividades, etcétera, etcétera. Eh, sobre todo porque en el leptograma de semiología, que nos estudiamos los siete tipos de, de cuerpos del código genético, mi predominante es el sensitivo, que es un tipo de, de baja energía. Y estuve pensando, mira qué curioso que ve eso y que ve que, que, que hago muchas cosas y que tengo mucha energía. Y me quedé pensando y, y dije, claro, tengo mucha energía desde que, sobre todo... Desde que me alimento bien y hago ejercicio. Y ahorita me acordé con lo que dijiste de la, del, del tipo de, de energía y el ejercicio. Y lo podemos relacionar con los miedos porque entre peor esté el estado del cuerpo, más fácilmente se conecta con los miedos. Más fácilmente el cerebro reptil responde con las respuestas de miedo por tener una baja energía. Entre mejor nos alimentamos, entre más hacemos ejercicios, entre más estamos fuertes y nuestro cuerpo está fuerte, pues más fácilmente le podemos hacer frente a, a esos miedos. Entonces, una segunda receta, eh, además de <risa> haz las cosas, aviéntate la y persevera, puede uh -huh. ser... Eh, el, también el de el de, alimentate bien o sea si come, come frutas y verduras como <ríe> realmente alimentate bien lo que tu cuerpo necesita con las combinaciones adecuadas como comentabas para ver qué es lo que te da qué es lo que te da fuerza qué es lo que te ayuda a sentir bien y eso te ayuda a enfrentar los miedos a tener esa fuerza que se necesita para enfrentar a los miedos y el porque el tercer tip se nos lo va a dar Ingrid en el taller en el retiro Totalmente, y tiene mucho que ver con, ay, ya me, ya no, se está perdiendo la transmisión. Sí, ¿Me te oye escucho. bien? Sí, sí. Ah, ay, ya, ya regresaste. Este, claro, tiene mucho que ver con la salud, ¿no? Y lo primero que, que ataca el, el miedo, por ejemplo, es al sistema inmunológico. Entonces, la alimentación, y yo les digo, ¿no? Cuando me vienen a pedir una dieta, les digo, a ver, yo no, yo no doy dieta, de, de un mes o de... No, o sea, yo doy una dieta para toda la vida, ¿no? Porque al final dieta... Un régimen es, alimenticio, pues claro. Claro, ¿no? Y es lo que comes, sea lo que sea, porque luego dicen, me voy a poner a dieta y piensan que la dieta es de, tengo que dejar de comer todo esto y voy a comer esto 20 días, ¿no? O este, 10 días o 15 días. Eso eh, te puede ayudar, en el momento presente, pero pues no, o sea, si después vas a regresar y comer todo lo que comió o sea, no sirvió de nada, ¿no? Entonces, sí hay cosas que quito definitivamente, que no, que no aportan nada de nutrientes absolutamente, ¿no? Como el refresco, por ejemplo, puro gas, puro colorante, puro azúcar y entonces y es algo que digo, a ver, si no estás dispuesto a quitar el refresco de tu vida, no estás preparado para que te ponga una dieta. Que no te <risa> si, si vienes y me dices. molestes. Me voy a quitar refresco. El pan blanco es otra cosa que, bueno, no sirve de nada, ¿no? No tiene ningún... Nada. Al contrario, se te pegan los intestinos, te a mí no me gusta tirar la, a, a mí no me gusta tirar la, la, la comida, pero el pan blanco lo tiro sin ningún problema. Digo, no, esto... <risa> <risa> que esté en la basura, que alguien se lo coma, que esté en la basura <risa> Claro, y entropología es uno de los que conocemos como uno de los cinco venenos blancos, ¿no? Las harinas blancas Entonces, hay alimentos de muy baja frecuencia y yo digo que hay alimentos de muy alta frecuencia, ¿no? Y como decía Hipócrates, o sea, que tu alimento sea tu medicina y tu medicina tu alimento. Mm -hmm. Y entre mejor alimentados estamos, pues más saludables en todos los sentidos. Y sí, hay alimentos que nos suben totalmente la energía y podemos estar, bueno, con todo, dispuestos a la vida, a lo que venga, ¿no? I'm excited, que es un término que que bueno, aquí en, en México si lo usamos, se oye medio raro, estoy excitada, ¿no? Y entonces todo el mundo, emocionada. luego, luego, luego se va así como a lo ¿Te Sí, sí, sí, exacto, pero pues en inglés lo dicen ¿no? estoy emocionada, estoy dispuesta a la vida, estoy con esa energía, estoy atenta, estoy aquí ahora, estoy presente, ¿no? El nivel de presencia para... Eh, cualquier cosa, ¿no? Y ahí si entra un miedo, bueno, también lo apronto con con mayor energía, con todo, ¿no? dispuesto. Entonces, definitivamente ¿Qué, la, salud... la receta. ¿Qué, ¿Qué dices? Que diga la receta. 84. Que diga abajo, la receta. Diga ah. la receta. Nos, ok, ahí les va la receta. También en, en Facebook Rocío Valbuena, porque iba a hacer una receta para vencer el miedo. Y Ligia, saludos Ligia, nos dice por qué das recetas. Estamos, que dé la receta, que dé la receta. Ok, ahí les da la receta, muy fácil. Bueno, cuando tenemos un miedo, lo primero que tenemos que hacer es, es identificarlo. ¿no? Ese tema que siempre se nos empieza a repetir en la vida, es, es, es fácil identificarlo si, si estamos atentos, como decías. Si nos damos cuenta y tenemos un momento de reflexión, a ver, esto se me ha repetido cuando era niña, esto se me ha repetido, esto se me ha repetido. Y miedos pueden ser lo que sea, ¿eh? Miedo, como decíamos, al compromiso, miedo a la infidelidad, miedo a que me dejen, miedo al trabajo, miedo a no trabajar, miedo a lo que sea. Entonces, ya que identifiqué ese, ese miedo que se me repite, se me, ah, ok, este es el mismo, yo es mi lo identifico. Después, ¿qué tengo que hacer? Las cosas Y es ahí donde viene el tema, porque justo es a lo desconocido. Entonces, pues vamos a informarnos sobre qué pasa, sobre ese tema, todo, tal. Ya que me informé, pues ahora sí. Voluntad. Y para poder hacer las cosas diferentes, para poder salirme del patrón, de la caja, de lo que siempre repito, repito, repito, que ya me la sé, que mi mente en automático, porque además es mecanizado, o sea, ya ni siquiera pensamos, solo actuamos, reaccionamos, reaccionamos, no elegimos, no, no nos damos ese momento de que entre la luz, que entre la claridad, que nada, o sea, reaccionamos y ya va directo, mecanizado, como robotitos todo el tiempo. Entonces, para hacer las cosas diferentes que se necesita, una receta de cocina. Muchos huevos. De verdad, o sea, es armarnos de valor en ese momento y decir, quiero ver qué hay en la otra puerta. Ya me sé qué hay en esta, porque siempre abro la misma puerta, siempre abro la misma puerta con ese miedo eh, psicológico, porque obviamente en tanto tiempo, ya es un miedo psicológico, ya no es sano, ya no es natural, que le he dado fuerza, que lo he hecho crecer, entonces, ya, ya sé que sigue, ah, hago esto, luego sigue eso, no es una relación, por ejemplo, me da mucho miedo terminar, ah, ya sé, si termino, y entonces voy a sufrir, pero poquito, pero entonces me voy a hacer esto y esto, y entonces empiezo a poner mecanismos de defensa, ¿no? A lo mejor hago cosas que me gustan, o me voy al deporte, o voy aquí, allá para no pensar, y entonces le dejo hablar, y, y que además... Eh, dice el violentómetro de los derechos humanos que la ley del hielo, el de ignorar, ya es violencia, ¿no? Entonces, claro, hay veces pues sí. que manejamos el maltrato psicológico con la pareja y, bueno, ya está más que naturalizado, o sea, y a veces suele ser peor incluso que el maltrato físico. Pero bueno, entonces, ya sé y entonces voy a actuar así y ya sé lo que sigue y es siempre la misma puerta, la misma puerta, la misma puerta. Pero ¿qué pasa si ahora... Con todo ese miedo, no importa, o sea, tienes el miedo, hazlo con miedo. Así me decía mi coach cuando le decías que tengo miedo, no quiero subir al avión, de verdad, no sabes, me da mucho miedo. Me decía, hazlo con miedo, hazlo con miedo, Ingrid. hazlo con miedo, pero hazlo, ¿no? Por eso el, el, el tema de hoy, enfréntalo y hazlo. Sí. Y entonces cuando te atreves a abrir esa otra puerta, híjole, se produce un salto cuántico, de verdad, un salto cuántico de frecuencia, tu vida va a cambiar, no tienes ni idea de lo que va a pasar. Y precisamente como no tienes idea, es lo que más miedo te da. Pero en el momento en que abres esa otra puerta, tu mundo se llena de muchas otras posibilidades que nunca habías visto en tu vida. Igual. Wow. Sí. A mí una analogía que me gusta es como... Si no enfrentas el miedo, estás manteniendo como que un nivel de miedo, ponle tú bajo, pero constante y todo el tiempo, ¿no? Por ejemplo, ponerle un límite a una pareja. Y entonces es como, ay, debería ponérselo, no se lo pongo. Ay, y entonces tengo ahí como el miedo. Y cuando te avientas y lo haces, y te saltas por el paracaídas, o, o le pones el límite, o terminas la relación, o, o te animas a dar la, la plática, o lo que sea, entonces sube el nivel de miedo en el momento en el que lo decides, en el momento en el que lo haces, en el momento en que lo hagas a cabo, lo, lo llevas a cabo, pero después es como se, se disuelve. El, muchas veces ese miedo se disuelve o baja a, a niveles eh, mucho más eh, manejables o, o se quita y realmente muchas veces me doy cuenta que, oye, pues no pasa nada, ¿no? Sí lo, sí lo puedo hacer, pero... Pero muchas veces como tenemos miedo a ese, ese pico de miedo, o sí le tenemos miedo al miedo, ese pico de miedo, entonces digo, no, no, entonces en ese momento, no, no lo quiero hacer, mejor me, me hago güey, ¿no? Y es como una, una tarjeta de crédito que tienes que pagar eh, un monto de capital y no lo pagas, pero estás pagando intereses mes con mes, mes con mes, y te puedes echar un año o cinco años o, o toda la vez. vida toda la vida pagando intereses, pagando intereses en vez de decir, a ver, espérate me aprieto eh, me aprieto el cinturón me agarro los huevos y este, doy el pago total doy el pago total, duele me cuesta trabajo, tengo que enfrentar el miedo pero ya que doy el pago total ya quedo libre y lo siento el, el miedo más intenso en ese momento, en esa etapa de momento, y luego ya no lo siento y luego ya, ah, mira, ve, ahora lo hago y no tengo ningún problema al, al, al hacerlo, ¿no? A mí me gusta mucho también compartir que antes me daban, me, siempre desde adolescente, pues me encantaban las chicas, pero me daban miedo, yo era muy tímido <risa> y me daba miedo, y, y, y, y me acuerdo de eso, uy es que me acerco me, no no me acerco, le hablo, no le hablo, le pido el teléfono no le pido el teléfono, le invito a salir no le invito a salir y, y conforme este, pues lo iba haciendo, me iba acostumbrando me iba acostumbrando, pues luego ya fue siendo cada vez más sencillo y, claro. y al principio costaba mucho trabajo y luego ya, pues fue como, como pues muy natural y como cualquier otra cosa eh, y entonces es, ok, entonces ahora lo que me da miedo pues es cosas más complicadas, ¿no? le pido matrimonio no le pido matrimonio <risa> le pido el... <risa> pero ya las situaciones que antes me daban miedo pues ya son totalmente naturales y ya no me dan miedo. ¿no? Y entonces así podemos ir ensanchando nuestra conciencia y, y trascendiendo los puntos de fricción que marcan los límites de la conciencia para, para vivir mucho mejor. Exactamente. Y creo que este miedo también es muy común en nuestra sociedad, ¿no? Eh, de poner límites. Y a veces tenemos que soportar, qué fea palabra, pero... A veces tenemos que soportar muchas cosas por no poner un límite y que no nos dejen. Miedo a, a que nos rechacen, miedo a que no nos quieran sobre todo, ¿no? O sea, como que sentimos ese miedo y digo, no, no, no, mejor lo dejo. Ya va a cambiar, se lo digo, ¿no? Sí, se lo dices y el otro te puede decir, este, ah, no, sí, sí, no, vas a ver, ah, no me había dado cuenta. Ok, lo vuelve a hacer. ¿Y qué? ¿Se lo vuelves a decir? Y lo vuelve a hacer, y se lo vuelves a decir, y, lo, y entonces, no. Poner límite es tomar acción, igual que el miedo, ¿no? Porque al final, pues, es lo mismo. Entonces, poner un límite es, OK, ¿cómo voy a poner este límite? No hablando, no diciéndoselo. O sea, ¿cómo, ¿cómo lo voy a establecer? Y tenemos un miedo, tenemos un miedo a eso, y volvemos al miedo del, del nacimiento, ¿no? Al abandono siempre que nos dejen, que no nos quieran, que no nos reconozcan, eh, miedo a la insignificancia, a que no, ¿quién soy? No soy. <risa> miedo a no, a no eh, pertenecer. Eh, sí, ¿no? Y se van, se van acumulando y va creciendo ese miedo. Y entre más lo llevamos a cabo, o sea, es decir, si no ponemos límite, ok, se nos va a repetir. Pero viene corregido y aumentado, ¿eh? No es que, este, ay, bueno, me quedé aquí, ya había entendido esto, ya logré superar así un punto, ¿verdad? Ahora, parto de aquí, ¿no? Viene corregido y aumentado, entonces va a venir la prueba un poco más fuerte para sacudirte un poquito, para que entres en conciencia y digas, a ver, es por aquí. Y si otra vez te gana el miedo y te bloquea y no puedes y no lo hiciste... Bien, en la tercera y todavía mayor. Entonces, hay veces que pregunto, ¿no? ¿Qué necesita pasar? O sea, ¿qué es necesario que te pase para que te des cuenta y para que reacciones, para que pongas límites, para que lleves a cabo la acción, para que decidas, para que te transformes, para que cambies, para... ¿Qué necesita pasar? ¿Hasta dónde? Eso todo, solo tú lo sabes. Y entre más lo dejes pasar, entre menos enfrentes ese miedo. Una vez leí eh, que al miedo le encanta robar sueños. ¡Uf! ¡Qué fuerte! ¡Qué, qué fuerte, ¿no? ¡Qué fuerte! El miedo Está le encanta adoro. robar sueños. Sí, sí, sí. Porque los sueños están pues, del otro lado, ¿no? O la, o las, la, las metas, los ideales pues, están del otro lado de los miedos. Nada más hay que, claro, hay que están... enfrentarlos y, y cruzarlos. Y como dices, ¿no? incluso marcar límites al principio cuesta trabajo y conforme lo vas haciendo, te vas aventando, vas insistiendo, pues se va volviendo algo de lo, de lo más natural el marcar los límites a las demás personas y pues a, eh, a partir de, como decíamos, no de en vez del miedo, lo sustituyo por el amor. Por amor a mí mismo, pues marco este límite. Por amor a mí mismo... Este, te, te regreso tu, tu responsabilidad, te digo, por favor, no me hables así, por favor, esto de esta manera, por favor, de, de esta otra manera, y, y ya, se vuelve natural. Y, y quienes, y quienes claro. se quedan es porque quieren tener pues, esas relaciones sanas, con esos límites sanos que tú, que tú quieres tener, y que, le, y que en el fondo, en el fondo, en el fondo, pues ese miedo a que el otro te rechace, o te critique, o te deje, cuando lo vas viendo más, más a fondo, pues tiene que ver con que tú mismo, lo que tú mismo piensas de ti. Si tú no te rechazas, pues entonces, y te aceptas, pues entonces ya no es grave que el otro te rechace, comillas, comillas, o que no te acepte, comillas, comillas. Eh, y en el fondo, si tú te amas, pues entonces ya no es grave que el otro te ame menos o te deje de amar o te diga... Cualquier cualquier cosa, ¿no? Y eso es fantástico, porque entonces la solución a eso, a los miedos, siempre está dentro de ti. No tiene que cambiar las demás personas, sino simplemente hacer las cosas, hacer, permitir que cuando las haces surge ese miedo, observarlo y disolverlo a, a morazos, como decíamos. Exactamente. Da, darle, darle amor al miedo. Qué bonito, ¿no? Y, y además, pues hay que definirnos, o sea, no puedes estar en el miedo al mismo tiempo en el amor. Entonces, hay que definirnos. Todas las actitudes eh, de enojo, de desprecio, de indiferencia, de tristeza, de todas estas emociones están del lado del miedo, ¿no? Es mi mecanismo de defensa a veces, ¿no? Por ejemplo, el, el enojo y me enojo, y me respetan, y yo mando, y ta, ta, ta, ¿por qué? Porque detrás de mí hay mucho miedo. Entonces, tuve que, que tomar ese papel, tuve que decir, no, ahora soy me enojo para que no me vean débil, para que no me vean... Mecanismo este... de defensa, ¿no? Claro, entonces es un mecanismo de defensa, pero estoy del lado del miedo. Solamente tengo que pasarme al amor, ¿no? Y es, es. Sí es un trabajo, a veces medio... Eh, no difícil, <risa> pero sí es un trabajo, sí es una chamba. El amor sí. es más chamba que placer, definitivamente. <risa> <risa> sí o no. El, el tema de este año es elige de nuevo, elige tu paz. Y, y la paz implica el amor. Y, y siempre que te enfrentes al miedo, tú tienes la decisión de elegir, escuchar y ceder al miedo que implica alimentarlo, o elegir de nuevo, y elegir la valentía, elegir el aventarte, elegir el, el amor, dice un curso de milagros, el miedo solo es ausencia de amor, si tú alimentas el amor, el miedo se desvanece, el miedo es como la oscuridad, que cuando tú le arrojas la luz de tu conciencia, la luz de tu amor, pues se desvanece, y, y, y deja de existir Claro que hay que hacerlo con perseverancia Como tú dices no En, en, en una chamba de, de esta manera Pero vale totalmente la pena Para que el miedo no nos constriña Y no nos encierre En una, en una cárcel interna que, que, que no nos permita Vivir realmente la vida Como la queremos Pues nos acercamos al final del programa Me gustaría Que nos eh. Me gustaría que nos platicaras más otra vez sobre este, eh, el taller que vas a dar, Metamorfosis, eh, eh, que vas a estar dando el 25 a 27 de marzo de, marzo. de 2022. Eh, Así y es. Que, y dónde consiguen más información. Pues, me pueden escribir directamente. Ahí está mi, mi WhatsApp. Eh, me pueden escribir también por Instagram, ya sea en, en Sabas Health o en mi cuenta personal, que ahí es donde luego posteo todos los deportes extremos que hago. Eh, ya, ya voy a subir más cosas, ya voy a subir más cosas, lo prometo. Ya, este es el año. Antes yo estaba, ya sabes, renuente a, a estar ahí pegada al celular y todo esto. Y, y, pero también, eh, pues, he aprendido, ¿no? Me ha tocado, a lo mejor era miedo, <risa> miedo a la tecnología, <risa> y pues ahora lo, lo he enfrentado un poquito. Eh, yo soy mucho de, de más de las relaciones interpersonales, el contacto tridimensional, todo esto que fortalece el sistema inmune, la sonrisa, to, todo esto, ¿no? Entonces, estar yo ahí frente compro frente a una máquina que es fría, una pantalla plana, como que no, yo decía, no es lo mío, no es lo mío, pero eh, pues también creo que es una forma pues muy bonita de compartir, de llegar a más personas, de llegar más lejos. Entonces, pues bueno, vamos a, a integrarlo, ¿no? Es una nueva información que se está integrando a esta conciencia y entonces pues aquí estamos. Entonces ya voy a empezar a subir, por supuesto, todo lo, lo que hacemos en... Eh, tanto en Sabbath Health, que estamos haciendo cursos, retiros, talleres, cosas súper bonitas, clases de yoga, meditación, eh, respiración, que, que tiene mucho que ver antes de, de irnos, porque sí es súper importante, pues por la situación que estamos viviendo actualmente. Eh, la respiración es lo más importante que tenemos, es un recurso, eh, es lo que yo llamo nuestra biotecnología, ¿no? Hablando de tecnología, nuestra biotecnología interior, porque podemos sanarnos nosotros mismos de cualquier cosa. Y cuando digo cualquier cosa, es real. Si lo crees, lo creas. Si no lo crees, dices, ay, de cualquier cosa, a ver esto. Bueno, si no lo crees, entonces no funciona. Si lo crees, funciona, ¿no? Porque vamos creando, somos co-creadores, entonces... Así funciona. Entonces, si lo crees, lo creas. Ajá, exactamente. Entonces, bueno, pues sí, ya eh, todo lo que hacemos, me dicen, pues, pero es... Las redes sociales, que la gente se dé cuenta de todo esto que se está haciendo. Eh, yo sí, sí, sí, prometo, prometo. Este es el año, 2022. Bien, bueno. <ríe> Igual en el... En el Sí, igual en mi perfil eh, personal de los deportes y todo esto también. Voy a empezar a subir contenido padre este, para ahí compartirnos unos a otros. Nos dará mucho eh, gusto. Entonces, este. sí, entonces recuerden, la respiración es lo más importante. Hace poquito me comentaban eh, una persona que tuvo una, una crisis porque pues empezó a sentir, ya sabes, ¿no? Enfermo y entonces los síntomas y no sé qué. Y a ver, los síntomas es un mensaje eh, que, que te viene a decir algo, escúchalo, ¿no? Y es algo padre porque te está diciendo qué es lo que tienes que transformar en tu vida. No, pero entonces me, me dejé llevar y yo ya estaba y empecé a sentir que no podía respirar. Y, y yo, ¿y qué hiciste? No, cuando ya estaba así en crisis, que me vi, dije, a ver, ¿no? Entró la, la luz, la claridad, la conciencia, y dice, me puse a respirar. Y yo, bien, así es, así es. Por eso en los retiros, hacemos meditación y, y pranayama, que son técnicas de respiración, en donde la respiración es todo. A veces cuando la mente nos quiere controlar y la mente controla el cuerpo, ¿qué es lo único que controla la mente? La respiración. Entonces me pongo a respirar. Sí, es nuestra biotecnología para sanarnos de todo. Entonces me pongo a respirar, y solo soy. No necesito nada más de la vida. Tengo todo. En el aquí y en la ahora, tengo todo. Y entonces empiezo a sentir mi respiración y me empiezo a expandir. Y, wow o sea, todo cambia. Y entonces esta personita me dijo, y después de que respiré, como que medité, entré en meditación, todo. Bueno, me sentía bien. <ríe> o sea, después de que casi, casi iba a correr al hospital y ya estaba en crisis y no podía respirar, ajá, ajá. De verdad, o sea, me sentía tan bien, como si nada. Y dije, ok, me voy a quedar en casa, tranquilo, todo. Pero, wow, dije, qué hermosura. O sea, háganlo, háganlo de verdad. Que no nada más se quede como, "Ah, lo escuché y todo. Practíquenlo en cualquier momento de y, ansiedad. Y, y puede sí. ser algo más complejo, como, como el panayama que haces en el retiro. O puede ser simplemente respirar más profundo. Claro. Porque el miedo hace que respiremos más superficial. Y, pero cuando yo respiro más profundo, le estoy dando la instrucción a mi cerebro y le estoy avisando, todo está bien, todo está bien, no hay por qué tener este miedo, y eso es una, eh, un mensaje muy importante al cerebro, y de forma consciente le estamos diciendo al cerebro que, que todo está bien. Muy, muy buena, otra receta más, la respiración. La respiración, <risa> la respiración es básica, profunda. y no nada más cuando tenemos miedo, ¿eh? También cuando estamos estresados, oh, oh, oh. con la ansiedad, oh, oh. es más, nuestro día a día no sabemos respirar, no sabemos sí. respirar y la respiración nos hidrata, la respiración oxigena el cerebro, la respiración, híjole, es básica y no sabemos respirar, Respirar, estamos en esa respiración superficial, como dijiste, todo el tiempo, todo sí. el tiempo, no somos conscientes y solo es, a ver, me hago consciente, respiro profundo, inflo el estómago lo más que puedo y luego saco despacito la. De es la gran diferencia. De verdad, háganlo. Sí, Esto lo alivio. En este momento te invito a que lo hagas. Toma una respiración profunda. Permite que realmente se llenen todos tus pulmones. Retén Sostén. el momento, Exacto. disfrútalo. Ah. Ah. Sácalo y libérate. Sí, ¡Qué rico! Luego, luego, cambia gracias. la sensación del cuerpo. El cuerpo dice, ¡eh, hey, gracias! Muy bien, pues, también antes de, de irnos, te invito una vez más a este eh, esta clase gratuita que voy a estar dando el primero de febrero en ricardodelaerran.com. Tenemos este el enlace en, mi, en la bio de mi Instagram donde vamos a estar viendo sobre la naturaleza del miedo y donde vas a estar aprendiendo más estrategias para transformarlo. Y va a ser a las 11 de la mañana y a las 7 de la noche. Se va a hacer en vivo y eh, me va a dar mucho gusto verlos por allí. Y antes de irnos, nada más tenemos algunos comentarios aquí. Me, eh, Lalo Ruiz nos dice, nuestro querido Lalo, saludos y felicidades, aquí en, en Facebook, saludos, mi querido Lalo, eh, Luz María nos decía poner límites, que le costaba trabajo poner límites, eh, Yoli nos dice, yo me descubrí con diversos miedos, sin embargo, he aprendido a contemplarlos, soltarlos y resolver lo que está en mi resolver y aceptando lo demás. Estoy fluyendo padrísimo gracias a tus talleres y cursos, Rich. Yoli, que ha estado súper, súper dedicada en, en el taller que estamos dando de Reprograma Tus Miedos e Inseguridades. Wow. ¿Eh? Otra persona en Facebook nos dice, dices que el miedo es ausencia de amor. Cuando dices amor, ¿te refieres a todo tipo de amor? Qué buena pregunta, porque eh, solemos estar muy confundidos en cuanto a lo que es el amor. Y confundir el amor entre el apego, eh, que está basado en el miedo a perder a, a la otra persona eh, entre el enamoramiento que es, retomando el tema de la excitación, pues tiene mucho que ver con la excitación sexual pero con el, el amor, digamos más genuino, más esencial que es tu esencia, que es nuestra esencia y que implica un estado de bienestar y de compasión de deseo de bienestar de, de las demás personas de disfrute de alegría y de confianza, Digo, podríamos echarnos dos horas hablando sobre este tema, pero es... Plenitud, es, paz, alegría, empatía. Sí, ausencia no, no, no, de amor, es... ¿a qué? Pues de el estado emocional de amor. Y sobre todo, del amor hacia ti mismo, del amor hacia ti mismo, porque ese es el el gran vacío en el que se nutre el miedo, ¿no? el, el amor hacia ti mismo, ¿no? Y nos dice precisamente estos últimos días estoy experimentando miedo a volar a otros rumbos y suelo experimentar miedo cuando me separo de mi hijo. Fíjate qué bonito ejemplo porque probablemente es, hay un apego muy natural, muy común al hijo a que, a que se vaya, a que lo que sea, ¿no? Lo que sea que tenga que ver con el hijo. Pero si en ese momento tú puedes ir soltando ese miedo y tú puedes ir alimentando el amor a tu hijo y el amor a ti, el amor como una emoción positiva, como un estado de plenitud, de confianza. Puedes evocar a la memoria algunos eh, momentos donde has sentido un amor muy claro y eso puede hacer la diferencia, ¿no? Es como vamos a ir ganándole miedos, eh, eh, el camino al miedo. Rocío valbuena nos dice muchas gracias, Ricardo ingrid Rocío, con mucho gusto, un abrazote, y Andrea Casals, ay qué gusto leerte Andrea, nos dice un abrazote desde Guate, desde Guatemala, un Guatemala, abrazo, wow. Guatemala, un, abrazote. un abrazo, saludos a Guatemala, que pronto quiero ir para allá. ¿Eh? Descubrí una laguna de, hablando de paz y de amor y súper bonita por allá. Me está llamando, me está llamando. Próximamente Retiro en Guatemala. Sí, qué bien. Qué Lugar bien. mágico, rodeado de naturaleza. Sí, sí, sí, sí lo es, sí lo es. Otro día nos vendrás al programa a ver si. Hay que, me encantaría volverte a invitar para hablar de tus viajes, para hablar de lo que hemos comentado de energía masculina y femenina de sexualidad consciente, bueno, pues muchos temas que podemos estar abordando próximamente. Oye, aquí dice Eduardo, ¿puede ser el miedo positivo? ¿Qué opinas, Rich? Bueno, pues hablamos del miedo sano, el miedo sano en cuanto a me, que me ayuda a proteger mi vida y me, me ayuda a proteger mi, eh, mi salud y, y puede haber un miedo que yo canalice hacia anticipar amenazas que pueda haber a, la, a mi vida en el futuro a, a, a, y que puedo yo canalizar y enfocar a resolver lo, lo resolvible, en ese sentido, pues, puede ser un, puede ser un miedo, más, miedo más funcional. Y puede ser positivo también cuando lo integras, lo que hablábamos, ¿no? Integrar esa fuerza, que, que también es una fuerza muy grande, ¿eh? integrarla a lo que quieres lograr, a lo que quieres hacer, entonces se transforma. Así es, así es. Que no te coma el miedo, sino si utilizas el miedo para tomarlo en la mano decir si de todas maneras nos vamos a aventar, nos aventamos y este y entonces estás usando el miedo de forma positiva a tu favor. Para que sea, Totalmente. sanchar tu conciencia. Así es, eso, eso puede ser. Pues Super. muchísimas gracias, mi querida Ingrid, un placer estar aquí contigo. Te mando un abrazo enorme. Ay, gracias a ti. a ti, mi Richard. Me dio muchísimo gusto estar en esta conversación tan padre, tan que nos ayuda a crecer en conciencia y a compartir. Padrísimo, padrísimo. Así es, gracias a ti, padrísima tu energía, eh, tu entusiasmo, gracias. tu forma de explicar las cosas, de decirlas, de invitarnos a dar ese salto para enfrentar al miedo y, y hacerlo. Y pues te tendremos. Eh, por aquí pronto, eso espero ¿Cuál y es tu todos, salto? ¿Cuál es tu salto? Coméntanos, ¿cuál es tu salto? Elige, elige algo a lo que quieres saltar y aviéntate, y coméntanos Coméntanos lo, lo, vamos a estar, lo vamos a estar leyendo Y nos vemos en el siguiente programa que estamos aquí todos los miércoles en vivo a la una y media, hora Ciudad de México y puedes seguirnos en Instagram Ricardo Lerran, Ingrid Sabaz en YouTube Ricardo Legrand eh, Facebook Ricardo Legrand Ingrid Sabas Sabas Health y estamos en contacto gracias a ti por este regalo de amor que te das para escuchar esto para tu bienestar y tu conciencia y da ese salto da el salto gracias Dios